Usuarios de Roblox que fallecieron parte 1 El usuario Nerf Moder, Nerf Modern fue un creador de juegos y un creador de un grupo ruso lamentablemente, se sabía que este sufría de ansiedad y depresión, lastimosamente se terminó 3 de junio 2015 a la edad de 20 años en un bosque cerca de su casa, aunque alguna vez se le ve activo en Roblox. El usuario Hiro dice este fue un desarrollado de juego que creó un juego súper popular que se llama Adonis Admin House y cuenta ahora mismo con 35 millones de visitas este usuario a la edad de 17 años. Por insuficiencia cardíaca en el año 2019, el usuario Eric Cassell, fue un administrador y vicepresidente de Roblox, él era bastante activo en el sitio web, pero a eso del 2013 que falleció por cáncer terminal aquí lo extraño de todo es que un usuario de Roblox predijo su muerte y el usuario desapareció.